Mi nombre es Marisol Pérez Díaz, profesora investigadora de la Licenciatura en Relaciones Internacionales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Mi nombre es Alina Díaz Ramos, estudiante de noveno semestre de la Licenciatura en Relaciones Internacionales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Nuestro texto se titula La masacre de migrantes en tránsito y la tolerancia estatal mexicana. En este sentido, el objetivo de este artículo es mostrar la tolerancia y la indolencia de las autoridades mexicanas ante la gestión de la economía criminal en el tránsito migratorio y la escasa respuesta de políticas ante las masacres de migrantes. La globalización neoliberal, más allá de alterar el papel del Estado, ha obligado a repensarlo. El sistema estatal no ha desaparecido, pero de manera deliberada permite que surja un espacio secundario en donde ha sido posible la reproducción de instituciones no estatales, como la economía criminal. A nivel mundial, esta economía ha logrado controlar amplios territorios, entre estos las rutas migratorias. En México, paradójicamente, los flujos migratorios se están encontrando de manera más directa con esta economía, a partir de la implementación de medidas tendientes a la securitización, lo que ha provocado que el tránsito de personas migrantes se realice a través de rutas más peligrosas y violentas. Lo anterior no sería posible sin el papel activo que ha jugado el Estado en la reproducción y en la tolerancia de la economía criminal. Durante una de las etapas más violentas registradas en la historia de nuestro país, el gobierno en turno lanzó la guerra contra el narcotráfico. Para esto, México y Estados Unidos implementaron la estrategia Iniciativa Mérida, si bien esta iniciativa no tenía un corte migratorio, en poco tiempo se convirtió en uno de los referentes más importantes de restricción migratoria irregularizada en el sur de México, a través de la cual se generaron otras iniciativas de aseguramiento y control. Estas iniciativas provocaron la diversificación de las rutas de las personas migrantes irregularizadas por México, lo que además forzó el tránsito por las rutas ya ocupadas por el crimen organizado. A partir del inicio de la guerra contra el narcotráfico, se ha hecho más evidente la violencia perpetrada contra las personas migrantes a manos de diversas células de crimen organizado, a través de varias masacres, como la de los 72 en San Fernando, Tamaulipas, en 2010, la de Cadereyta, Nuevo León, en 2012, la de Güemes, Tamaulipas, en 2014 y la de Camargo, Tamaulipas, en 2021. En los últimos años, las personas migrantes en tránsito por México se enfrentan no solo a las restricciones que se han impuesto respecto a su movilidad, además, se han expuesto a las violencias exacerbadas, que en muchos casos las han llevado a la muerte. Tras la pandemia por la COVID-19, los flujos migratorios irregularizados no se han detenido, pese a las restricciones formales de entrada que muchos estados han implementado y mantenido hasta nuestros días, incluido el aumento de la militarización de la frontera. Además, en México esta situación excepcional ha hecho que las economías criminales tengan mayor injerencia durante el tránsito migratorio, a su vez que el mismo contexto ha permitido una desatención de las autoridades que se excusan en tener como prioridad la atención sanitaria. La violencia perpetrada por los grupos del crimen organizado tampoco ha tenido tregua, como se ha visto en las masacres sucedidas a inicios del 2021.